Hola amigos de Hitbook, yo soy Fito y en esta ocasión vengo a hablar de los videojuegos que tienen mayor aporte económico gracias a DLC. Si no sabes que es un DLC, te lo explico rápido. Son productos, mejoramientos o algún equipo en especial que puedes comprar en las tiendas online de los videojuegos para hacerte el número uno. Ser la persona más característica cuando estés jugando. ¿Están listos? Comenzaremos con los móviles. En primer lugar, encontramos a Honor of Kings. Muy por debajo de este, así casi pegándole, está Kuku Speed. Y el que está descendiendo un poquito es Pokémon Go. De móviles saltamos a PCs, donde League of Legends encabeza la lista en PC. Seguido de este tenemos a Dungeons Fighter Online. Y abajo de estos tenemos a Player No Battlegrounds. Nos movemos a las consolas. El que está encabezando la lista es Fortnite, Seguido de este tenemos a ya clásico FIFA 18. Ya por último, en el tercer puesto se lo lleva Call of Duty. Dime entonces, si tú has comprado alguna mejora, Déjame en los comentarios, comparte este dato con tus amigos gamers, no te olvides darle like y seguirnos en nuestras nuevas redes para más contenido como este. Yo soy Fito, les deseo buenos juegos y hasta luego.